Gracias. Asimismo es, al ser abordados varios vendedores de este mercado municipal de San Francisco de Macorís, esto establecen que los precios de los vegetales han caído considerablemente. Eh, ellos han bajado casi mente todo, todos todo los vegetales en general, los ajíes, las zanahorias, las remolacha, pepino, la lechuga... Esa baja, acá hay mucha producción y poco circulante. Se están dañando muchos vegetales porque la gente no tiene que comprar lo que alimente Los ¿sí? vegetales han bajado todito, lo que no hay de venta, hermano. No está vendiendo nada. ¿A qué se debe esta baja? Quizá la economía que está un poco difícil. ¿Cuáles son lo que más ha bajado? Lo que ha bajado más es la lechuga, está barata. Pero no se vende, no hacemos nada con que baje. Ay, la cebolla ha bajado un poco, el ajo ha bajado un poco. Pero está mala la cosa, hermano. La zanahoria, el pepino, la berenjena, la tallota, todo ha bajado. ¿A cómo se vendían antes? ¿A cómo se venden ahora? Se estaban vendiendo a 20 pesos la unidad de berenjena, se están vendiendo 3 por 50. Ahora mismo los vegetales han sufrido una caída todo en el mercado. Mira, bajo el ají que estaba por la nube, bajó los tomates que estaban por la nube también. ¿A cómo, ¿A cómo bajó? ¿A ¿Cómo se vendía antes? ¿A cómo se el tomate estaba a 50 pesos, hasta 25 desde que pasó la Navidad. El ají estaba hasta 60 pesos, hasta 30 y 35 y 3 por 100. Diferentes precios. La remolacha estaba por la nube también. Tú sabes que desde que pasa la actividad navideña, todos los productos van para el suelo. La tallota están a 10 pesos y a 2 por 25 la grandota. La berenjena está a 10 pesos. Destacar que aunque los vegetales han mostrado una significativa reducción, no así otros productos del campo como es el plátano, el cual todavía ronda su precio entre 15 y hasta 30 pesos la unidad dependiendo del lugar donde sea comercializado. Es toda la información que tengo por el momento para medios Telenor, reportó Arismendi la Antigua.